Déjeme ver, se está cayendo la llamada, al doctor Francisco Ureña, eh, quien es el director del Hospital San Vicente de Paul. Eh, ¿Hay algún problemita tan congestionada las líneas en el día de hoy? Eh, mientras tanto, eh, Julio, Amado, si ¿sí tiene algún comentario en lo que hago contacto con él. doctor. Cómo no, cómo no. Eh, bueno, eso es nuevamente sí, Estamos en vivo en de mañana Un momentito, ya tenemos al doctor okay, okay. Eh, Tenemos al doctor Francisco Ureña eh, Director de lo, del Hospital San Vicente de Paul, Aquí en San Francisco de Macorís Para que nos actualice ¿verdad? sobre la situación eh, de este centro Doctor, buenos días Buenos días eh, ¿Cuál es la situación actual del de, Hospital San Vicente de Paúl? Eh, que los pacientes, cuéntenos todo esto en el Hospital San Vicente de Paul, eh, como información general te puedo dar, de que recibe los pacientes sintomáticos, aquellos pacientes que llegan con el cuadro de algún tipo de dificultad respiratoria, eh, se le evalúa si tienen criterio de ingreso, esos pacientes son admitidos a nuestro hospital. ¿Qué es un Cuando vos, Doctor, ahí pero, mismo para ir eh, desglosando, ¿qué es un criterio de ingreso para que la gente lo entienda? Bueno, eh, dificultad respiratoria, fiebre, esos son criterios de ingreso que se toman como consideración que el paciente tenga tos persistente, pueden ser un criterio eh, que se utilicen para admitir un, un paciente. Por ejemplo, si Entonces, yo, si yo voy al hospital, ¿verdad? Solamente con la fiebre y no tengo la, la dificultad respiratoria y no estoy tosiendo de manera frecuente, no, no, no es necesario. Ingresarme? Es que el que tenga fiebre no es indicativo de que tenga una infección por coronavirus. Porque puede tener fiebre y quizá tenga una mitalitis Puede tener fiebre y quizá tenga un proceso de una infección en un oído. Los médicos evalúan el origen de la fiebre. Porque puede ser fiebre y tenga una infección de vía urinaria. Entonces, lo que pasa es que todo esto ha creado cierto pánico en la ciudadanía. Claro. Entendemos ese punto. Donde eh, están fiebre, ¿ah? ah, no, que hay que internarme. Espérate, el médico tiene un criterio que se están evaluando. Y basado en ese criterio que se está haciendo la admisión de los pacientes. Correcto. Doctor, eh, con relación a la capacidad de pacientes que tiene el Hospital San Vicente de Paul en la actualidad, ¿cuál es la realidad? Mira, el, lo, lo, las informaciones sobre pacientes, el número de pacientes, estado de pacientes, son informaciones que la está manejando la Dirección Provincial de Salud. Correcto. Pero con relación a la capacidad del hospital, eh, pudiéramos decir, se ha dicho que incluso salió una denuncia de que está colapsado, que ya no cabe nadie, que no está recibiendo a nadie. ¿Cómo no, es eso? Eso, eso, no, eso no es cierto. El problema de en esto es el siguiente. Gente llega a la emergencia, no tienen criterio de ingreso. Cuando se le dice, ellos salen a la prensa, hacen un video, que el hospital no está dando atención. Eso no es cierto. Nosotros tenemos capacidad para... A atender pacientes, tenemos capacidad para ingresar pacientes, pero no es cierto de que el hospital ha colapsado. Puedo darte información así, de manera general, que el hospital actualmente tiene menos del 50% de los pacientes que maneja de manera ordinaria. Ah, bueno. Y o sea, con, sea... Eso tú, con eso tú te haces una idea de si realmente tenemos, tenemos o no capacidad de atender pacientes. Ok. Eh, pre, pre, pre, pre, pre, Pregúntame si, si hay equipo De bioseguridad Si los médicos no corren peligro Julio Ureña le pregunta eh, Sobre el riesgo que están eh, Tomando los médicos y sobre los equipos De bioseguridad, si, si cuenta el hospital Con los equipos Los equipos de bioseguridad cada De acuerdo a la complejidad de la acción eh, es, Tenemos los equipos Hasta ahora de bioseguridad Que requieren nuestro personal son equipos que en un momento pueden agotarse. si sí podemos decir que todo el que pueda hacer una colaboración de este tipo, bienvenida sea. Pero nosotros tenemos, hemos, hemos recibido de parte del Servicio Nacional de Salud y aparte de del Ministerio, equipo de bioseguridad. O sea que nosotros estamos, hasta ahora no podemos decir que tanto enfermera como médico, como personal de apoyo, eh, tienen sus lentes, sus engorros, su mascarilla, sus batas. De acuerdo a la complejidad, unos son de una manera y otros son de otra porque eh, eh, a veces la gente piensa o han visto por ahí que eh, estos trajes blancos que parece que van para pa la luna. No, esos trajes tienen su, eh, su uso en un área específica. No se puede andar con, esa, con ese traje el hospital entero porque realmente no te ofertan nada, sino que... Te, el solamente quitártelo te da te hace el riesgo de probablemente eh, contaminarte. Correcto. Doctor, con el manejo de la cantidad de médicos, eh, se ha dicho también que hay poco personal en, allá en el Hospital San Vicente de Paul. ¿Pudiera hablarnos de eso? Esto es tan sencillo como que en una batalla tú no pones... ...que eh, se lo lleven de, de, de, en un solo momento. Nosotros hemos desarrollado equipos de trabajo para que eh, tratar de que ni médico, ni enfermera, ni personal de limpieza, exponerlo día a día a esta situación. Tenemos que ir trabajando en esta crisis, tenemos que ir trabajando eh, como equipo, pero no, no todo el mundo tiene que estar expuesto a la vez. Bien, entonces, con relación a, a, a esto, ¿se, ¿se pudiera decir la cantidad de médicos que eh, a, dando asistencia allá? Vemos que hay una parte que que está afuera, sabemos que otra parte que está dentro puede explicarnos eso para que la gente... Esta la dinámica de trabajo En emergencia hay un grupo de médicos que en el filtro del paciente que ingresa o no ingresa eh, En planta tenemos médicos para distribuidos en unidades de cuidado intensivo tenemos eh, médicos distribuidos en los dos bloques que estamos utilizando actualmente en el hospital y esos médicos, hay médicos residentes médicos especialistas, hay médicos de apoyo que son médicos que están de llamada ante una situación de que se requiera sí. porque viene un paciente con un cuadro respiratorio pero es diabético ahí se llama al endocrinólogo y él eh, interviene en el manejo eh, eh, tenemos un paciente que eh, tiene un problema cardíaco pero a la vez viene con un cuadro respiratorio entre el neumólogo junto con el cardiólogo o sea que como equipo nosotros estamos dando la respuesta correcto, bueno eh, eh, doctor un mensaje final a la población a la población, óyeme, eh, básico, es lo que se viene diciendo desde el primer momento, si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa, realmente me veo con preocupación, yo tengo que venir al hospital día a día, eh, con jornada de trabajo que a veces superan 12, 14 horas, y tengo y veo como en la calle, la gente en esquina, eh, en tertulias que eh, no le veo razón de ser a esto porque es lo único que está llevando de un lugar a otro, transportando este virus, que eh, es algo que todavía ahora sin alarmista el número pudiese incrementar más allá de lavarse las manos evitarse tocarse la cara la boca con eh, eh, lavarse las manos tantas veces sea posible lavarse las manos y evitar que los niños, evitar que los, las embarazadas, evitar que los ancianos, que son población vulnerable, eh, estén expuestas. Si tiene alguna sintomatología, si se siente algún malestar, usted póngase, su, póngase una mascarilla, manténgase en su casa, y si ve que el cuadro, vaya al hospital, que lo vamos a atender. Si no tiene criterios se le darán orientaciones, y vamos a ir trabajando día a día con esta situación. Correcto, doctor. Por último, tenemos la información... Eh, de que una eh, mujer embarazada dio a luz allá eh, con, con posibilidades cuéntenos de, ser, de, esto, cuéntanos de dentro eso de este, dentro de toda esta situación nosotros tenemos un, eh, algo positivo si se quiere o algo que nos llena de satisfacción paciente sintomática cuadro de un embarazo ya de unas 36 semanas esa paciente fue atendida por nosotros se le tuvo que hacer una intervención porque se estaba deteriorando su función respiratoria eh, gracias a Dios, el bebé está bien. Y gracias a Dios, la señora en el día de ayer fue sacada de, o sea, se le retiraron los tubos de la unidad de cuidado intensivo. Lo que te dice es que estamos aquí, se trabaja día a día. Eh, es un esfuerzo eh, tenaz que eh, está haciendo la población eh, de médicos, enfermeros y todo el personal de apoyo acá. Eh, si nosotros nos reponemos, como vuelvo y le digo que no se exponga la población ordinaria. No hay visitas para los pacientes ingresados. Por favor, que no vengan al hospital, porque es que nos están creando una problemática y tenemos todos que, que ser eh, corresponsables de detener a este virus. Correcto. Bueno, gracias al doctor Francisco Ureña Junque, que es el director del Hospital San Vicente de Paúl, y nos da información de primera mano de la realidad del hospital, así que gracias al doctor y también nos acaba de informar el hecho de que ya un niño eh, eh, se le hizo una cesárea a, a una madre y todos están bien gracias a Dios hasta el momento muchachos bueno eh, eh, mira, hay cosas que hay que insistir con la gente oye lo que acaba de decir Francisco Francisco acaba de decir que no hay visita y que le están creando una situación difícil en el hospital con eso señores por favor la gente tiene que entender tenemos un momento para ir a visitar enfermos pero yo no a, yo pienso no, a, a nadie a nadie hermano. no no está bien pero pero pero pero menos a los a los eh, a, a los enfermos Correcto. en este momento y a, aun cuando no se pueda visitar al amigo cuando no se pueda visitar al pariente cuando no se pueda visitar a nadie menos visitar un enfermo de coronavirus en el hospital San Vicente de paúl Pero loco que nos estamos poniendo. que la gente no piensa? La gente no tiene la más mínima. Pero ¿Eh? Dime. Adelante. Surge ahí, amado, amado. surge ahí, amado, la necesidad de establecer un vínculo de comunicación para que por lo menos a esos familiares se le pueda brindar información del proceso de su eh, familia que está ingresada ahí en el hospital debe de abrirse un espacio para evitar la incertidumbre Fulvio volverle ¿Eh? a a la gente, por favor a la gente que nos está viendo la información que salió ayer a través de óiganlo, de redes sociales señores, no se lleven de todo lo que sale en las redes sociales de que hay cuarentena, de que hay toque de queda 24 horas, eso no es verdad, es falso naturalmente, lo ideal es que usted se quede en su casa pero no es verdad que estamos en toque de queda 24 horas el presidente de la república no ha decretado eso, no se ha dicho eso eso lo hizo un fascineroso en las redes sociales, lo publicó con la idea de crear incertidumbre como hay muchísima gente creando incertidumbre a la población en estos momentos en estos momentos entonces tenemos que decirle a la gente que no es cierto que el toque de queda sea por 24 horas. Claro, sí hay cuarentena y lo ideal es que usted se quede en su casa, pero no hay toque de queda por 24 horas, por lo menos hasta este momento. Es falsa esa información. Bueno, bueno muchachos, voy a aprovechar para ir a la pausa y regresar con contenido no. de este programa. Vámonos, Ángel Luis.